dos. Una, dos, tres. Hola, Hola soy Laya. Y yo soy Amelia. Y llevamos días intentando hacer un vídeo de presentación para este canal. Pero no está siendo posible. Igualmente esta es nuestra esencia. Así que, bienvenidos a, a pachope. pachope Bueno chicos, allá vamos. Laya, te estoy grabando ya. Estamos en Xochimilco con nuestra panda de Marías y Manueles. Hola, Manueles. <risas> Disfrutando de un paseo en barco. Con bueno, se llama trajinera. Nos están rociando con perfume. ¿Estás preparada? Llevamos un piso. Pachupe, pachupe. viajando pachope <risa> me quieren tirar más del mundo me quieren tirar Aquí. Esto, es, esto, es, ver, aquí. esto es, señores, que me den un palo. Me encantan los mariachis, me encantan, tío. Estamos en Puebla. Dicen que no pica. Aquí tenemos un plato de mola. ¿Lo pruebo? A ver. Pruébalo. Muy poquito. ¿Muy poquito? Sí. Espera, allí va. Muy poquito. Es raro, es rarísimo esto. ¿Sí? Bueno, yo pues tampoco, que solo tiene un.. Venga, muerde. Mm. Oh, bueno Oye Laia, ¿cómo se despide la gente en los vídeos? Pues dice adiós, hasta la próxima semana. O sea, miramos a cámara y decimos adiós y ya está. En plan. Ya está. Pero, pero si no saben nada de nosotros, aún <risa> estamos Somos amigos desde hace 5 años y creo que tenéis son sorprender. Pues nada, hasta la próxima semana. El próximo vídeo lo colgamos el domingo. No olvidaros Chope, por Y ha salido Como de veneno Así que aquí estamos Bajo un portal esperando a ver Si esto para un poquito Para podernos ir a la puta cama <risa> Buenas noches un Único día Que no hemos cogido el chobastiero Dale a la like.